Me siento como mi noche. ¡Ah! Este Ay, yo, Me falta de, la de, la de de, la de gran. Gran. Aquí no se mueve ni una voz así que yo lo sé. Hey guys. Me salió mal. Este es el 240. Y está empezando con justo el fin de la radio de esta semana. Donde hablamos del acoso digital y otras. otros menesteres. No tuvimos invitado, pero estuvo la zorra y cada vez estamos más relajados. Y cáchense esa puta hermano, ¿qué pasa? Ok, ayer salimos de la radio y fuimos a comer al hocha. Debo decir que me quedé dormido como un cuarto a las 12 Lo cual es súper, súper, súper importante para mí poder dormirme. El día anterior Dormí 7 horas Y estoy súper contento Pero el tema es que no grabé nada Anoche como Jocha Vimos Thor eh, Dark World Y Sí, todavía estoy durmiendo Ok, se termina el día eh, O sea, el día El día laboral Porque ahora viene A lo loco Vamos a retomar La oración del podcast Y y eso el canal de Nerdwriter es un canal hermoso el capítulo, el de hoy habla de Arrival una peliculaza del año pasado que habla un poco del lenguaje y quedé pensando en la comunicación lo que hablábamos en el episodio pasado las ideas no se vuelven reales hasta que uno no pueda decirlas o escribirlas y eso me quedó súper pegado con el tema de la comunicación porque siento que la comunicación es uno de los aspectos más importantes de no solo la pareja sino de todas nuestras relaciones humanas. Todo sería iría abajo si es que no tenemos buena comunicación. Incluso el podcast que vamos a grabar ahora con Bastián y Lakin que no han llegado. Pero eso me da tiempo para ordenar. Bueno, y terminamos la radio y ya está... Hasta... Bueno, el video se va a dos horas en renderizarse. La verdad es que hoy día las conversaciones no están tomando lugar. Porque para que haya una conversación hay que hablar, pero también hay que escuchar. Y en realidad no nos estamos escuchando. Y me encontré nueve tips para mejorar las conversaciones. Uno. Las conversaciones son como el consejo ayuda. O estáis conversando o no estáis conversando. Si estás a media, si no vais a estar completamente en la conversación, no tengas la conversación. 2. Trata de ser capaz de tener una escucha generosa. Hace preguntas. No solamente eh, estar callado y escuchar, sino que también hacer preguntas, profundizar más en el punto del otro. 3. Las quejas. Definamos las quejas como búsqueda de compasión y victimización. A nadie le gusta escuchar quejas. No seamos quejones. 4. No hagas debate, sino que explora. Si estás hablando de una persona que no tiene la misma opinión que tú tienes, eh, indaga, eh, trata de sacar más información. Más que hacerle saber que está equivocado o no comparte su opinión. No todo tiene que ser una pelea, como no todo tiene que ser un tweet. 5. Hay que tratar de no ser dogmático. Si uno quiere tener una conversación en que nadie le rebata ni le cuestione lo que estamos diciendo, eh, mejor escribe un post en medio. O tener un blog. 6. Las conversaciones son como las canciones y la música. Tienen un ritmo. ¿A qué me refiero con ritmo? Mientras hablan, se les van a ocurrir cosas, entonces la idea no es interrumpir al otro. Y si necesitas agotarlo, dilo después. Mantener el ritmo. Yes. 7. Si no saben algo, en realidad sean honestos, Digan que no lo saben. Si entablas una conversación y no reconoces que puedes aprender del otro, en realidad no estás teniendo una conversación. Solamente quieres que te animen y te escuchen y te aplaudan 8. Súper importante, súper, súper importante. Nunca tu experiencia se equipara a la de otro. Eso más que empatía es, es otra cosa. No sé, lo que es. Hay un video por ahí. Tal vez lo ponga, no sé. Y 9. Procuren no ser repetitivos. Procuren no ser repetitivos. Procuren no ser repetitivos. Cada vez que termináis repitiéndote a ti mismo es básicamente que te enamoraste de un chiste, te enamoraste de una frase, te enamoraste de algo. Quien encanta decirlo, no porque lo repitas más veces, te van a entender mejor. Hay un refrán que siempre dice, la, la, la locura se define por hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Si en verdad sientes que no te diste a entender o no te entendieron, repítalo bueno, de lo mismo. Explícalo de otra forma. En fin, estos son los nueve consejos para mejorar las conversaciones. Hay que dar el punto en que yo podría mejorar. ¿Y ¿En cuáles puntos pueden mejorar ustedes? La comunicación. Uno siempre relaciona a comunicarse, a sacar de afuera, a expresar, pero siempre nos olvidamos que alguien debe estar escuchando. Este tema a mí me ha tenido bajoneado un poco porque lamentablemente he estado como rodeado de gente que se le olvida este aspecto de que hay otros que queremos también contar nuestra historia. Se olvidan que hay otra gente del mundo, que hay otras personas y, y que nos necesitamos unos a otros. Eh, el NetRider en su análisis de Rival... Habla de la ubicación central en nuestras perspectivas Como lo dice en la película Rival El lenguaje es lo que une a la civilización Pero también es la primera arma que se saca en un conflicto Siento que hoy día no nos damos ni siquiera el tiempo de escuchar Por eso peleamos tanto Porque no nos detenemos a ver que hay una posibilidad Hay otra perspectiva Entonces para abrir nuestra perspectiva Tenemos que abrirnos y alimentarnos de otras perspectivas. ¿Tik, chiquillos? Cuéntenme más. Déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, pónganle like. Suscríbanse. En Volacor compártanlo. Y todas esas boladas que tengo que decir para no dejar, para que no me cancelen la membresía en el club youtubers. Eh, nos vemos el lunes. Y escúchense los unos a los otros. I can't keep up. I can't. It's not no sabemos de dónde viene, no podemos imaginar dónde va. ¡Eso es una legenda! Eh, ¿Qué opinas de Steven Wolfram? No sé quién es. Pero por eso, ¿qué opinas de él? Quiero empezar a grabar este no lo conozco. <risa>